Las jornadas de hoy eh, se titulan Los poderes del Estado frente a los retos del cambio climático y la urgencia de un nuevo modelo energético. Como bien dice nuestra presentación, el cambio climático adelanta consecuencias devastadoras para el planeta y la vida vegetal y animal que acoge eh, no solo eh, a los seres humanos, sino eh, a, todo, a todo ser viviente, incluido lo, la, la vegetación. Eh, esta tarde estamos sufriendo unas temperaturas, como dice la agencia eh, meteorológica, eh, inusuales para la época que estamos viviendo. Se hace necesario eh, que no solo nuestra clase política eh, regional eh, proceda de manera inmediata a eh, paliar o a luchar y combatir contra esas devastadoras consecuencias demostradas no ya por estudios, sino por una realidad palpable que estamos sufriendo todos y cada uno de nosotros y que además eh, apremie al gobierno central como tenedor de esa competencia exclusiva en materia de energía a adoptar medidas que luchen contra estas devastadoras consecuencias del cambio climático. ¿Y por qué decimos esto? Porque se hace necesario un nuevo modelo energético. El modelo energético actual está en la base de esta actual situación eh, perjudicial para el conjunto del planeta. Me acompañan esta tarde para analizar esta situación en clave política, en clave eh, de comunicación, ahora Alfonso Merlos eh, llegará con un poquito de retraso, nos va a aperturar la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, doña Esther Marín Gómez, férrea defensora eh, debo adelantarlo, eh, férrea defensora eh, de, de un nuevo modelo energético, férrea defensora de restaurar la seguridad jurídica a los primeros eh, promotores de proyectos de energía renovable, pese eh, bueno, pues a estar dentro de un gobierno a nivel nacional que eh, no nos es muy eh, favorable. Igualmente, nos acompaña Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables, eh, que nos hablará del cambio climático, energía y progreso sostenible. Para continuar, don José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, eh, que os va a gustar eh, el modo tan cercano eh, en el que nos va a explicar la compleja situación jurídica y eh, legal de eh, esas doctrinas ...que hasta ahora nos vienen siendo eh, desfavorables. Nos va a hablar también de ese laudo internacional y de una sentencia muy significativa... ...por eh, la cercanía a nuestro caso español eh, del tribunal alemán. Cerrará Alfonso Merlos y yo que haré unas conclusiones para cederle la palabra para robos y preguntas.